<risa> con el boomer no he empujado al. al jockey. No, ¡Oh, no! ¡No muere! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oye, el nobo, el nobo, el lomo, el lomo, el lomo, el lomo. ¿Dónde está el lobo? ¿Te lo has olvidado? No, No, creo que está acá en la guarida. Sí, ¿No? Sí, creo. No, me ¡El nomo, huevón ¡No es el gnomo! Puta madre. Revisa todo, revisa todo. Seguro lo vamos a dejar por ahí. Cuidado, es El nomo lo tienes tú cuando te agarró el charge. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! sí, sí. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Eh, va a buscar, va a buscar el no ¿Sí, verdad? Sí, creo. Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Está por ahí? Qué? ¿Qué? ¿Sí está? ¿Sí está? No está. Si tuviera un bonito sueño. No, no está, wey. ¡Ah, mierda! mierda, mierda, mierda, mierda. ¡No, no, no! no ¡Pinche nobo del orto! Carajo, para eso no lo tanto, porque se vaya vieja. <laughs> all my friends are toxic, so rude and de <laughs> <laughs> ¡No! El de acá, ¿no? Si, sí. no, es acá, saca saca, saca, saca. Ah, Pinche nuevo del orto, ¿dónde estará? Ah, pinche no de <risa> este Este, mamá, bueno, ya listo, no, nos tira ahora? Hay que esperar, nada más ¿Esto es de tiempo? <risa> Esto es de tiempo, no vamos a aguantar mucho Oh, por fin Rápido, luego ¡Hunter! Estoy tirando las gasolinas no, no me lo todavía, la no. <risas> jaja. Estoy viendo con los dos. Los no, voy a agarrar. Estoy viendo una gorda. ¿Qué está ahí? Gorda. Ahí está, ¿ves? Algo ah, gorda. El a la Oye. no, ta, ta, ta, que No, no, no, no, no. Then there, then there. No, sí, eso? es eso? ¿Moker por ahí? No aguantaremos. No, si vamos a aguantar, si vamos a aguantar, Es más, hay que subir un nivel. No. Están buscando el... las granadas. ¡Qué chupallado! Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. No, me agarro algo. Ah no, en la escalera, qué pendejo Que vienen todos por la derecha Uy No estás saliendo desde acá, una bomba, cuidado ¿Me no, me ha escupido ácido y he tenido que bajar rápido. Pero sí, me he caído un poco. Oigo un Joki, Joki, Joki! ¡Oh, tío! No, ¡Oh, ya ¡Oh, tío! ya tío! ¡Oh, ¡Sanfín! ¡Sanfín! de acá arriba disparando Mi vida está en rojo Échame sana Mi sana! ¡Qué polinesios! <risa> de ¡Jajaja! ¡Delito! ¡Pero! ¡Apúrate como a huevos! tan, tan, tan, ¡Tang! tan, ¿Tang? Tan, tan. también hay un por ahí! ¡Ay tan salió Saltan, tan, saltan tan, Voy a traer mi escopeta. ¿A dónde saltan? A su tanque. No, no, no vení tanque en esta. ¿Ya lo mataron? No. ¿No? Vale, toca, toca, toca. Ah, está acá, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo maté, ya lo maté. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí no lo maté, ahí te lo maté. cuidado. Ah, eh. Okay. No te movió. No te movió, no te movió. Acá está. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá. No, no. Ven, corta la lengua. <risas> ay, eh. ay. Si Elis, ayúdame. El Elis. No, Franklin. No, ni. No, no, no, no. No, no, no. <risa> y espero que les haya gustado el video Si quieren Que subamos más campañas Bueno, igual vamos a subir las, las siguientes campañas Así que No se nos ponga opción <risa> Adiós